Hoy es este, tu momento. Ah, sí, tema sí, tuyo. Gracias. En el día de hoy, gracias a todo el equipo, yo quiero eh, comentar eh, un tema interesante que está, se está debatiendo mucho en redes sociales en San Francisco de Macorís. Resulta que los pueblos han, han construido unos letreros interesantes okay. con los nombres de, de, eh, de, de pueblos, Cabrera, Enagua, Santiago. Villa Tapia, todos tienen un letrero que, eso que, te, da la, que te da la bienvenida. Si la, si la podemos colocar, Israel. Eh, vamos a ver, la tenemos ahí. Que por este, eso le dan punto a los ayuntamientos. Le dan en punto el por SITMA, sí, por la identificación municipal. Oh, yes. Ah, muy bien. Uh -huh. Se ha puesto como de moda. Sí, todo el mundo esperaba que en San Francisco de Macorís se hiciera uno porque no, no había. Y adivinen qué? Ya. Ya se está haciendo. Sí, yo y qué vi la bueno semana. que así sea. Colócame la fotografía, por favor, ahí, Israel, para que ustedes vean lo que se está haciendo en San Francisco de Macorís. Pero yo esperaba como eh, que fuera más... Lo primero que yo no sé quién lo está haciendo y quisiera que alguien me responda eh, de quién lo está haciendo. Eh, lo segundo es saber cuáles son los criterios que se tomaron en cuenta. Pero cuando tú vas a Nagua y tú encuentras el... Eh, eh, moral, eh, en tú la ves vida. ahí que dice Nagua. Pero cuando tú vas a Santiago, te dice Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Pero cuando tú vas a Villatapia, Villa Tapia. Dice Villa Tapia. Pero cuando tú vas a San Francisco de Macorís. Es que el nombre abreviado. es abreviado. SFM. <ríe> abreviado. O sea, yo no sé si realmente es el ayuntamiento que lo está haciendo. Sí, eso Pero si es el ayuntamiento, Alex Díaz, otra vez volviste a meter la pata como lo hiciste en la avenida libertad que fuiste, hiciste una jardinera ahí sin consultar, sin, sin, sin primero planificar y después tuviste que desbaratarla porque no planificaste además de esto por favor Israel, si me apoyan con las imágenes porque que se, se hace difícil así, desde ayer está coordinado eso es caramba ponen en ese letrero Serie 56. Pero aquí ya tenemos otro tipo de serie, ¿verdad? Eh, eh, no, no, no. Sí, pero... 402. Sí, lo, lo, ah, lo, bueno, lo, lo, la, la, la gente la, que está naciendo, la la nueva, ya, nueva. ya tiene su, sí, ya tiene su, nuevo, sí. eh, su nueva serie. El, o sea, nosotros lo que no podemos mirarlo ahí. La que identifica es el 056. Ahí. Fíjense eso. ¿Qué es lo que dice ahí? Para un turista que venga de Rusia... O uno que venga de Venezuela, de Colombia, de China, de Chino, de los, chinos no, de los, chinos no, de los chinos no, ahora no. Los mal, ¿Qué significa que están aquí? SFM? Pero por Dios, si se va a hacer algo, tiene que ser con un criterio en función de, eh, entiendo yo, de un turista que viene, porque eso no es para mí. De orientación te o sea, refieres. Claro, es que, es que si tú, por ejemplo, vamos a suponer, porque es que eso no es para mí, que soy de aquí, de San Francisco de Macorís, no es a mí que me hace falta saber a, a qué lugar estoy llegando, porque yo lo sé, eso es al turista que viene, a las personas que vienen a visitarnos y que se quieren parar ahí, como en todos los sitios, a, a tomarse una foto, pero por, pero por favor. O sea, SFM. Eso es lo que nosotros nos merecemos como Franco Macorizano. O sea, que nos reduzcan el nombre. Alex Díaz, yo quisiera que él le responda, pero es que aquí también tenemos que ver. Eh, y ojalá que el departamento de prensa le, lo entreviste a él sobre eso. Y que lo hagan sin miedo. Yo no sé cuál es el miedo que le tienen a Alex. Que Alex eh, eh, según me dicen, solamente, solamente lo entrevistan al que él quiere. Solamente lo entrevista el que él un comunicador quiere. comunicador no puede sí, tener. Sí, sus eso. asesores. ¿Cómo va a ser? Sus asesores solamente le dejan que le responda preguntas a algunos periodistas de su entorno. Y si no, que me desmienta Si no, que me desmienta Cuando cuando hay un periodista que, que él sabe que le va a hacer una, una, una pregunta que le, le puede resultar incómoda, él no le responde. Soy que alcalde que nosotros tenemos, que además es comunicador que no se le pueden hacer preguntas, que, que, que a él le incomoden, que todo hay que decírselo antes, que incluso hay que mandarle la, la, la, la pregunta hecha antes. Pero por Dios, alcalde, usted es un funcionario público. Y eso que ustedes están viendo ahí, muchachos, es una metida de pata. ¿Qué es SFM? Eso es lo que nosotros como, como, como ciudadanos no merecemos. Que nos que no disminuyan el nombre, Israel. La imagen, por favor. Vamos a ver lo, las demás fotografías para que ustedes y vean. Mi, miren a Santiago de los Caballeros. Y tiene Cualquier persona que pasa por ahí sabe que eso es Santiago. Vamos a ver la otra. Miren qué belleza. Miren a Cabrera. Miren a Cabrera. Ahí nos dice C... Eh, ¿Cómo lo diríamos? Eh, eh, Cabrera para eso del Nordeste. C-P-N. ¿Verdad? <risa> Miren a Río San Juan Incluso nosotros tuvimos por allá Eso lo hicieron el año pasado Cuando lo estaban construyendo en Semana Santa de, Del año pasado Y vimos cuando, cuando estaban haciendo la construcción de, de ese letrero Pero miren qué belleza Alusivo a lo que son ellos Mira ahí está el mar eh, y Miren a Gaspar Hernández Precioso Pero eso no está resumido abreviado, Miren a Samaná Abreviado, abreviado sí, sí, abreviado Miren a Villatapia. O sea, y eso es lo que nosotros no merecemos. Imo. Yo me atrevo a asegurar, sí, miren a Moca, yo me atrevo a asegurar que eso no se hizo con el consentimiento de la sala capitular. Bueno. La voy a jugar ahí. Miren bueno, a Nahua, preciosísima. A el menos a que tambor. haya estado eh, presupuestado o se haya sometido con el propósito de, de hacer la identificación en entrada de la ciudad uh -huh. de San Francisco de Macorís. Tendríamos que, que analizar. Yo lo voy a, a, a consultar. Pero es que, es que, como tú vas a para poner ayudar. una abreviatura en la entrada de una ciudad? Y como esta, que es la capital del nordeste. Exactamente. O sea, que no tú solamente vas a se circunscribe aquí, porque cuando tú hablas de Gaspar Hernández, uh -huh. no es, es un eh. municipio... ...de una provincia. la de Gaspar Hernández, para que ustedes vean. ¿Tú te imaginas que hay... ¿Cómo es? G -E H. GH. O sea, a verla. es que no. Y el alcalde de San Francisco de Macorís... ...alguien tiene que decirle... Y, y, ...y bueno, ya le queda poco tiempo... ...que independientemente de que ha limpiado la ciudad... ...porque tenemos que destacarlo... ...que tiene la ciudad bastante limpia... ...es cierto... ...que ha descontaminado... ...la ciudad... Con relación a todos los letreros que había, esa contaminación visual es cierto. Esa, eso te lo, te lo destacamos, Alex. Pero también tenemos que decirte que, que, que tu gestión ha sido una de las de la más improvisadas de toda la historia del municipio. También tenemos que decírtelo. Y eso de SFM es parte de tu improvisación. Míralo ahí. ¿Qué es lo que significa SFM? ¿Yo puedo decir que somos feos y malos? Se me ocurre eso. Se me ocurre eso. No, de, aquí están las mujeres más bellas. Te identificaste no, no, tú, ¿verdad? No, no, pero puede, puede ser que yo lo diga así. Mira, ¿Eh? Mira, ¿Eh? mira, Él es humilde. Quiero enseñarte algo, a ver si, si, si, si, si me descargaron una imagen que yo envié. Al chat de WhatsApp. No, yo envié a la, la tablet. Entonces, Alex, en lo que descarga la imagen. Por favor. Ha sido una metida de pata histórica el colocar ese letrero de forma mira. abreviada. ¿Qué tú crees que dice ahí? No, yo no sé. México. No, ahí dice Ciudad de México. Ciudad Ese de es la México. Esa es la abreviatura oficial que se utiliza para la capital de México. El Distrito CDM Federal. Sí, el Distrito Federal se identifica con CDMX. Uh -huh. Lo que pasa con lo que tú estás planteando es que es una cuestión de estilo. Uh -huh. Es una cuestión de estilo. SFM, todo el mundo sabe que es San Francisco de no, Macorís. No, no, no todo el mundo sabe. Espérate. El que viene espérate. de Rusia no lo sabe. Pero espérate, espérate, espérate. espérate. Pues tienes que averiguarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes yo no puedo, tú no puedes pretender que una gente que entre aquí primero o que venga para acá primero hay que darle un curso. Entonces tú tienes que averiguar para dónde tú vas porque tú tienes que tener algún mínimo nivel de información hacia el lugar a donde tú vas para uh -huh. saber los sitios que vas Tú vas a para San Francisco de Macorís, que no buscar... para SFM. Es lo mismo. Tú este no vas es para ese. Oficial. ¿Cómo es? los Caballeros, para ese. Lo que te quiero decir sí. es lo siguiente. Yo, sí. no estoy, yo no estoy en desacuerdo contigo. Lo que te estoy diciendo es que en realidad tampoco eso es para desgarrarse la vestidura. No, pero Tampoco es para ponerse Pero ese es mi comentario, es mi opinión. Está bien, pero no es para desgarrarse la vestidura porque, es no, porque yo no Oye, esa es una, y una abreviatura. Esa es una abreviatura oficial. es de, de San, yo soy un Francisco, un de de San Francisco, Francisco de Macorís, que yo pago el que yo tengo ¿Qué yo hubiese hecho en los zapatos del síndico? Licito una maqueta para que los. Eh, pues me estás dando la razón. ¿Cómo se llama? No, no, pues yo te dije en principio que no estaba en desacuerdo contigo. Lo que quiero es aclarar que SFM es una abreviatura oficial de San Francisco. Yo creo que agregarle. Yo hubiese hecho. Eso. Yo, hago, yo que hago, hablaba ejemplo, de. los macorizanos. Porque pero que, la gente pero lo pero si No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Sí, sí, al lado. Ah. chiquita no casi no se ve todo. mucho, pero lo tiene. Pero Ahora, lo llamando. que te quiero decir es lo siguiente. Yo hubiese licitado. Con los artistas de aquí, los arquitectos. Claro, un concurso. Hágame no. una maqueta, vamos a ver la, la mejor que se haga. La, la mejor propuesta. Momento. Sí, y hacíamos algo que todo el mundo, o, o, o casi todo el mundo, le llamaba la cuenta. Tenemos una llamada. Una llamada? Buenos días. Buenos... Adelante. ¿Cómo estás? Romero. ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Eh, quiero. Aclarando en esa parte, yo uh -huh. siempre he apoyado a mi amigo mi hermano, y hermano sí. Yayan. sus comentarios muchas veces son 100% atinados. Pero en esta parte, yo creo que se acaba de equivocar. Eh, Corroboro con Amado José en el sentido: nosotros podemos decir que, mercadológicamente, San Francisco de Macorís siempre se ha vendido con un iso tipo como S56 o SFM. Y cuando estamos fuera del. Somos muy atirados en, en nosotros identificarnos con esta, con esta base y esta sigla. Entonces, no entiendo por qué ahora la gente quiere hacer un mal, un mal de algo que es sumamente normal y con lo que nosotros nos hemos vendido todo el tiempo. Muy bien, no muchas gracias, Lo que Romer. yo te puedo eh, eh, asegurar, hermano Romérez, es que el alcalde no me puede decir a mí a, que, a quién va dirigido, a que no lo pensó eso. Porque si él primero piensa hacia quién va dirigido ese letrero que van a colocar ahí, que ya colocaron en la parte de, de San Francisco de Macorís. Si me dice, por ejemplo, a, a quién va dirigido, y me dice, ah, es para las personas que llegan aquí, para el turista. No pone eso. Pone el nombre completo. Porque es que, es que independientemente de que SFM para mucha gente sea San Francisco de Macorís, para otro no lo es. Para otro no lo es. Y cuando usted, se, cuando usted una, una, por ejemplo, viene un... Eh, un turista a San Francisco Quiere llevarse un recuerdo de la ciudad Y por qué entonces no llevarse el nombre completo Y no llevarse esa abreviatura A eso que yo me estoy refiriendo el, Tú lo que has querido es que sea el nombre completo El nombre completo pero, Hay que destacar decir, que el nombre de San Francisco de Macorís que, Es muy largo sí. Pero, pero sí, Y aparenate. sería San Francisco de Macorís Hay que ver la ubicación se, que se decidió pero, pero, elegir Miren de Santiago mírale, mírale de Santiago Santiago de los Caballeros. Es mucho más largo que el de nosotros. Debió decir la ciudad del Nordeste. Lo mira, que sea. Mira, lo que pasa es que Santiago no tiene litografía abreviada. Porque lo único que sí. tiene es STO. Uh -huh. Ah, pues ve la capital. ¿Cómo es? ¿Santo Domingo? No, no. Que no, señores. Es que, es, que es la entrada de una ciudad. Por Dios, vamos a ver, tenemos una ese loco, llamada. El Buenos día. días. Eh, no de Santiago. Pues yo lo no estoy poniendo loco, es yo te estoy comentando, pero mira, yo no estoy poniendo es una loco, cuestión de pido. Empezó una cosa. Yo no lo he Oye, visto me. mal. Oye, la verdad que hay que esperar que lo terminen para ver cómo va a quedar. Buenos días. Sí, pero cómo va a quedar? Porque la pintura va a ayudar bastante. Claro, sí. Buenos días. Sí, y los elementos que le agreguen y si a ese FM le agregan una mazorca de cacao buenos días, tenemos sí, la llamadita de cacao de cacao, claro hello. sí, buenos días, sí, buenos días. Sí. Padre, le escuchamos le escuchamos, Dios Mira, hello. Sí, Ajá, le escuchamos Sí, sí diga. Okay. no nos vemos no nos vemos los tontos, hermano sabemos que tiene 50 años en San Francisco y en y ese es este, está posiblemente riendo a Pacha, así que le pone riendo a Pacha. Si tú lo buscas en la computadora donde no quieras salir a ti mismo. Eso de nosotros, como parís y el y de nosotros. No digan, no digan eso, que eso es lo que nada. Ok, él hace Así referencia es. a que SFM es, no de, es una identificación claro. de, de la ciudad. Por mucho tiempo, no el franco no. macorizano, en otros lugares, se identifica a serie 56. Y yo que he recorrido casi el país... Y me han identificado a ah, serie 56 y la piedra o con cualquier mote al lado, es decir, me lo clasifican. Pero creo que. Espérate, que no se le vaya a ocurrir ponerle una goma prendida al lado. <risa> bueno, eh, si tú. ¿Tú te lo... imaginas? Bueno, tú. Una tú... masón que acaba hay una goma prendida. Es como un bumper. <risa> es como un bumper. <risa> yo lo que te ya, puedo ya, asegurar no, a ti, que eh, eh, yo que lo que quiero es que el, que el alcalde responda cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta. ¿Y a quién va dirigido eso? Que me responda a eso. Yo hubiese licitado. Y va, ¿Eh? va sí, a tener es lo que una que te que si él él hubiese, Eso no salió de una reunión donde había más de tres gente. Si, si hacen eso y presentan ese proyecto donde hay más de tres gente, esa discusión sale y terminan poniéndole el nombre completo. ¿Cuál es el problema? De mañana.